A ver, accidente en la autovía de Albacete, a Murcia. Ha con un camión de un circo, estoy yo aquí, esto es directo, y podéis ver los cuatro elefantes sueltos y uno que ha quedado en la... Está vivo, pero está mal. No sé si se ve. Sí. Bien. Y aquí estamos cruzados y elefantes por aquí, del circo sueltos, macho una pasada, una pasada, y hay uno ahí que no sé si está muerto, creo que hay un coche metido por ahí debajo, increíble, bueno, pues aquí está, directo, joder,